Míralo bien, qué entregado. Con su misión es un apasionado. No puede ser que sea así que odie a alguien tan cerca de mí. Es generoso al ayudar. Intentará a un Apache salvar. No te mueras amigo. ¿Qué muchos ancianos cada semana va él puede ser tan bueno seguro y tierno y tan cruel con los que no están son como tú son de confiar más él los quiere exterminar qué confusión no son ¿Qué